...hola a todos... Eh, bueno, tengo que decir que... ...bueno, yo he estudiado Magisterio de Infantil... ...acabo de terminar Psicopedagogía... ...bueno, no trabajo como, como... maestra, pero bueno... ...se me había ocurrido pues... ...hacer un, no sé, una actividad... ...el cómo trabaja... Eh, ...la jardinería con niños pequeñitos... Eh, también como comentaba... un momento Javier antes... ...creo que también había un poco que... que ir un poco hacia atrás, ¿no?... ...o sea, eh, ...el fomentar un poco la creatividad con los niños desde pequeñitos... ¿no? ...o sea, trabajar desde infantil... ...creo que es lo más importante... ...y perdonad si estoy nerviosa... ...pero es que hace tiempo que no hablo así en público... ...bueno... ...oye, ¿me podéis decir cómo van? Que yo, ...que yo tampoco... ...que yo tampoco a ti, ¿no? ...vale... ...bueno... Vale. Aquí. Bueno, pues como mi principal objetivo pues pues, sería pues eh, que los niños conozcan el medio ambiente, que conozcan los ciclos vitales de las plantas, los flores, las flores y los vegetales. Y entonces, pues a partir de ello, pues trabajaría, pues, eh, bueno, trabajaría con niños muy pequeñitos, que es infantil, aunque, bueno, básicamente pues me centraría con niños de 3 a 6 años. Esto es, bueno, una propuesta, pues, que a mí se me ha ocurrido así... A ver, ¿qué te parece? Eh, bueno, pues, trabajaría, pues, a lo mejor trabajando en clases, pues... Bueno, creando una floristería y huerto, ¿no? básicamente eh, Bueno, mis utensilios, pues, bueno, no utilizaría, pues, ahora mismo, pues, ni ordenadores, ni impresoras, ni... Bueno, a lo mejor sí utilizaría internet, pues, para buscar información, ¿no? ...qué tipo de planta a lo mejor pues según la época del año... ...cuál es la planta más adecuada para, para plantar... ...o qué tipo de semilla... ...o si hay que utilizar algún tipo específico de abono... ...o alguna cosa así más concreta ¿no?... Eh, ...bueno, pues eso pues vamos a ir conociendo... pues ...básicamente los niños que conozcan... Distintos, ...distintos tipos de plantas y bueno... ...y establecer pues con los niños pequeñitos pues... ...un horario de riego... ...y que ellos básicamente... ...pues se vayan responsabilizando... ...pues en tareas ¿no?... Eh, ...que los niños básicamente conozcan... quiénes son los seres, ...que las plantas son seres vivos... ...conozcan su ciclo, eh, ...bueno también un poco la importancia... ...de los insectos... En, ...en el ciclo de las plantas... ...que aunque parece que la... Que los insectos... ...pues sí son muy importantes... lo que es la polinización... ...explicarle un poquito... Los, ...los animales más fundamentales... Eh, también es importante explicarle las distintas partes de la planta, los tallos, en fin, lo que son la parte de flores, eh, hortalizas, verduras, todo. Parte de la flor. Bueno, sí, luego eh, formaremos nuestro propio semillero. Eh, también se, para que los niños desde pequeñitos, que no se haga mucho lío, pues clasificaría, pues, por ejemplo, la, las plantas que a lo mejor las macetas utilizaríamos para, por ejemplo, para verdura y hortalizas... ...pues utilizaríamos macetas de un tipo de color... ...y por ejemplo, para las flores de otro tipo, ¿no? Por ejemplo. Eh, bueno, pues ¿cómo regamos nuestras macetas? Bueno, pues en principio lo haríamos de, de manera... ...o sea, mientras tenemos un horario de clase... ...pues utilizaríamos pues un, nuestra regadera y tal... Es verdad que yo a lo mejor un poco he, he pensado eh, cómo cuidaríamos esas plantas en periodo de vacaciones. Por ejemplo, llega Navidad o llega Semana Santa o verano. Entonces se me ha ocurrido el cómo crear un sistema un poco así casero de, de riesgo. ¿no? Eh, bueno, eh, lo que vuelvo a comentar es que yo aquí no, no he echado mano pues ni de impresoras ni de nada. Eh, me ha parecido muy interesante el tema de que se ha comentado mucho del reciclado, ¿no? eh, Me ha parecido interesante, pues, por ejemplo, utilizar recipientes, por ejemplo, de vidrio o botellas de plástico. Por ejemplo, en la primera foto de la izquierda, pues, coger un recipiente de cristal y con cordeles, pues, ya lo vas conectando a las distintas plantas, ¿no? En la foto de la derecha, pues, cogeríamos una botella, la partiríamos por la mitad, la llenaríamos de agua, más o menos hasta la mitad... Y luego cogeríamos una garrafa, también la cortaríamos por la mitad y haríamos ese sistema, ¿no? Y la enterraríamos en el suelo. Entonces, también sería una manera curiosa de, de riego. Otro sistema, pues lo mismo. En eh, la foto de la derecha, eh, con botellas vacías de plástico, pues en el tapón le haríamos un agujero y la iremos poniendo en la maceta ya que, que tuviéramos. ...y en la foto de la izquierda pues lo mismo, rellenaríamos un recipiente con agua... ...y luego la taparíamos con otro más grande... ...entonces se crearía como un vapor y ahí la tierra pues iría absorbiendo... ...el agua que necesitara... ...y aquí pues lo mismo, básicamente pues lo mismo con recipientes y ya está... ...y todo esto pues sería un poco pues para fomentar la creatividad en... en niños pequeñitos ¿no? me ha parecido pues muy interesante... Eh, ...también es una manera pues de conciencia de que... ...de muchas plantas pues se sacan las frutas, verduras, hortalizas, todo... ...y cómo podemos hacer pues no sé que le, los niños también adquieran... ...hábitos saludables de alimentación... Eh, ...se me ha ocurrido poner aquí esta foto pues para no sé, de, con fruta ¿no?... ...para una merienda ¿no?... ...ahí bueno si buscáis por internet hay 20.000 fotos para hacer 40.000 platos... Con, ...por ejemplo esta está hecha con mandarina, plátano, kiwi... ...para que sea muy atractivo... ...sobre todo para los que tenéis niños pequeñitos... ...sería muy interesante... ...y bueno... Eh, ...mi trabajo en principio... ...pues para los que seáis maestros... ...pues yo por ejemplo este trabajo... ...pues lo llevaría a cabo de... ...digamos de todo el curso escalar... ...desde el principio del curso hasta que termina... Eh, ...creo que el tema de la jardinería... ...pues bueno jardinería tanto de flores... ...como un huerto... ...habría que trabajar lo que comento... ...durante todo el año... ...y ya unos minutitos al día... ...que podrían ser a primera hora de la mañana... ...o última, ya depende ya del maestro... ...y cómo quiera trabajarlo, ¿no?... ...y ya está, y la evaluación sería... ...pues si vemos que... Eh, ...bueno, se cumple nuestro objetivo... ...de que los niños aprendan el ciclo de las plantas... ...y bueno, se conciencien en, en cuidar el entorno... ...el reciclado y... ...y todo lo que yo conlleva... ...el ciclo vital de las plantas y todo... ...y bueno, pues ya está, esto es básicamente mi idea... ...y bueno... Pues espero que, que os sirva de ayuda y si, bueno, si me queréis preguntar algo, pues aquí estoy.